En este vídeo vamos a hablar sobre cómo podemos proteger nuestra red Wi-Fi ante el ataque de cualquier hacker que desee entrar en ella. Supongamos que un hacker quiere obtener la clave de la red Wi-Fi de una persona y ha escogido a tres víctimas. La primera tiene una red Wi-Fi con cifrado web. La segunda tiene una red Wi-Fi con cifrado WPA. Y la tercera tiene una red Wi-Fi con cifrado WPA2. Bien, la pregunta es... ¿Qué red de las anteriores elegirá el hacker para entrar? La respuesta es la menos segura, es decir, la de cifrado web, porque usa un algoritmo desfasado y poco eficiente. Hay que tomarse muy en serio la seguridad de tu hogar y también la de tu red Wi-Fi, dado que tu privacidad está en juego. Para evitar que una persona nos hackera la red Wi-Fi y viole nuestra privacidad, se pueden tomar diferentes medidas, como por ejemplo, Puedes cambiar el SSID y la contraseña por defecto. También puedes cambiar el usuario y la contraseña del router que viene por defecto. También puedes elegir una configuración WPA2, desactivar la función WPS o utilizar un filtro MAC. Añadiendo estas nuevas medidas, volvamos ahora a nuestro ejemplo de las casitas. Teniendo en cuenta que estas medidas se pueden saltar, llegamos a la conclusión. La seguridad al 100% no existe, por ello recuerda, es mejor estar más seguro que tu vecino.